En medio de una selva oscura, Dante Alighieri se despertó. Caminó inconscientemente en aquella selva. De pronto, una ágil loba lo interceptó. Pasada esta loba, una feroz pantera Dante temeroso de aquellos animales, retrocedió. Un feroz tigre lo, lo atracó, retrocedió nuevamente. Espantado de estos animales, se arrodilló y suplicó. ¡Ayúdame! Enseguida se acercó el autor predilecto romano. Virgilio Hombre o oh alma, quien quiera que seas, ayúdame No soy hombre, pero antes lo he sido Pero dime, ¿por qué no te apetece tu Dante exclamó Oh, tú eres Virgilio, mi autor y mi mentor predilecto Que derrama dicho caudal de elocuencia Sí, yo fui enviado por Beatriz Para guiarte por un camino de los bienaventurados Sígueme. Virgilio condujo a Dante. A El Limbo. Denominado así, porque se encontraban los que no han sido bautizados. Entonces Dante preguntó: Maestro, ¿qué cruel dolor es este? Ah, Esto es el mismo. Aquí se encuentran las almas que no han recibido el bautizo: sea hombre, mujer o niño. cuidado pasar. No quiero estar aquí! ¡Ay, ay, ay! ay virgilio caminaban la jajarena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah. ah. Mientras Dante y virgilio caminaban, ¿a dónde iré? ¿A dónde? Se encontraron con Minus. Uh. Oh, tú! Que vienes a la mansión del dolor! Mirá en quién te fijas, que no te ilusione lo anchuroso de esta entrada. ¿Por qué gritas? No te opongas a su viaje, ordenado por el destino. Mientras Dante, dirigido por Virgilio, caminaban por tal selva inhóspita, Virgilio le explicaba a Dante lo que ocurría en cada, en cada uno de los círculos. Pasado ya el limbo, pasado ya Minos, llegó el tercer círculo. En el tercer círculo, se encontraba la enorme bestia, llamada Cerbero. El cual era un perro de tres cabezas. Entonces Virgilio exclamó Callad Y tranquilizados Enorme bestia Virgilio arrojando un poco de tierra En la cara de Cerbero Ganó tiempo Para huir del mismo Y así continuaron por la tierra Pasaron círculos entonces. Virgilio y Dante se dirigían al último círculo. En este círculo reinaba el dolor, la pena, ira, muchos pecados conducidos, lujuria, soberbia, avaricia. Este círculo estaba Lucifer. Lucifer lucía con tres cabezas. Casio y Bruto lo acompañaban a sus lados. Era una enorme bestia. Entonces, Virgilio y Dante se le acercaron. Cuando estaba Lucifer, Virgilio lo señaló exclamándole. He aquí a Lucifer. Ahí se encuentra su alma. ...que está pagando la penitencia más grande de todas. Judas Iscariote, su cabeza se encuentra adentro de la boca... ...y sus piernas están colgando de su boca. Dante con una, con una enorme expresión de asombro... ...miró a Lucifer. Se dio cuenta que era una enorme bestia... ...que reinaba este, este círculo y Lucifer... Virgilio, seguido de Dante, cruzaron el denominado infierno. Ocho círculos, con Lucifer nueve, reinados de puros pecados. Con esto comenzaron su seguido viaje. Pasada ya la selva oscura, Virgilio dirigió a Dante al denominado antepurgatorio. Antepurgatorio... Llamado así porque en cada uno de ellos se curaban penas y dolencias de las almas. Continuaron así Virgilio y Dante su camino. Y seguían caminando Dante junto a su compañía de su guía, su adorado maestro Virgilio, cuando en su ascenso al cielo un anciano se apareció. ¿Quiénes sois vosotros que contra el cauce del tenebroso río... ¿Habéis huido de la prisión eterna? ¿Quién os ha guiado o quién os ha servido de antorcha para cruzar terrible valle infernal? No he venido por mi liberación. Un ángel del cielo me ha pedido que ayude y guíe a este. Pretendo presentarle a los espíritus que están bajo tu jurisdicción. Pero si una mujer del cielo que anima y os ha mandado ayudar a este, basta con que supliques a ella por mi perdón. Haz que ese se fina en un junto en oas, y lava el rostro de manera, que se, de, de manera que quede en él, el rostro sin, ningún, sin ninguna mancha original, sigan por el camino adecuado. Dios, seguíos el camino. Pues Se dirigió este a, a su lugar. Siguió Virgilio y Dante por su camino, subiendo escaleras y escaleras, círculos y círculos. Se encontraron en un lugar, una parte del purgatorio, el cual habían espíritus. Espíritus que rogaban por su alma. Ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh Maestro! ¿Qué almas son estas? Estas son almas que suplican mediante ti el, el perdón de Dios. ¡Caminad mientras escuchaos sus súplicas! ¡No teméis frente a ellas! Ayuda. Ayuda. Mientras Virgilio explicaba a Dante lo que sucedía con estas almas, Dante entendía las súplicas, imploraba en su nombre ante Dios. Seguía su camino, Virgilio observaba a lo lejos como el gran protector. Dante, confiado en Virgilio, lo seguía. Piadoso Virgilio, ayudaba a Dante. Dante se deprimió, pero en ese momento... Continuar Dante deprimido, Virgilio lo miró y le dijo ¿Por qué os deprimís tanto? Alzar tu mirada, alzar la cabeza y doblar la rodilla Que un ángel se acerca del Señor Al decir estas palabras Virgilio, Dante supo que un ángel llegaba a él Era milagro que un ángel del Señor acercara a ellos Nunca antes, un ángel se le había perecido a una alma. El ángel pronunció a Dante y a Virgilio estas palabras. ¿Por qué os rendís tan pronto? Seguid su camino, animaos, tened fe. Al oír esas palabras, Virgilio pronunció unas palabras de aliento hacia Dante. Ten fe, continuad el camino que nos espera todavía es largo. Dante supo escuchar estas palabras de Virgilio, y le dijo, Maestro, oh dulce padre. Maestro, oh dulce padre. Te seguiré. Te seguiré, a donde sea, ya que tú me has guiado por el buen camino. Virgilio escuchando estas palabras, sintió fe y confianza en sí mismo, dirigió al final del purgatorio. A sus lados seguían las almas, las cuales suplicaban su perdón. Dante supo que era eso. Le dijo a Dante que espere. En ese preciso momento, Virgilio, ¿qué había observado? Un ángel del Señor se acercaba y Virgilio exclamó. Rápido. Inclinado de la rodilla, se acerca un ángel del Señor. Pronunciadas estas palabras, el ángel del Señor estaba parado frente a ellos. Se acercó a ellos y realizó unas mímima, mímicas. Seguidme, os llevaré a las puertas del paraíso. Dichas estas palabras, el ángel del Señor continuó su camino, seguido de Dante y Virgilio. Pasado el ángel del Señor, Virgilio y Dante se miraron fijamente a los ojos. Maestro. Es este, lo que veo, esto es el paraíso. No me preguntáis esto. La verdad, yo de eso soy muy poco. Mi alma se encuentra todavía pagando muchas penas. Tenéis fe. Seguir tu camino. El paraíso es puro. Que te sirvan enseñanzas. Que te sirva de guía mis enseñanzas. Tener fe en ti mismo. Ya que tu albendrío es libre. Al decir estas palabras Virgilio, supo Dante que Virgilio se iba a quedar en el purgatorio. Entonces, con una mímica de amor, compasión, Dante dio un par de besos en la mejilla a Virgilio. Cansado Dante de subir... Senda colina. Virgilio se había quedado en el purgatorio. Dante continuaba solo en la ruta. Dante tenía fe en las palabras de Virgilio. Y creía que todo era puro. Dante continuó su camino. Entonces... Apareció un ángel del Señor. Oh, alma, del Señor, he venido para guiarte al camino del bien. Confía en mí. ¿Están de confiando en las palabras del ángel del Señor, Asegu aseguró sus palabras y exclamó: Este es el camino incorrecto. Por acá está el camino del bien que te llevará al paraíso. Después de estas palabras, Dante siguió al nuevo ángel del Señor, el cual iba a guiar a Dante, al más hermoso de los ángeles. El ángel del Señor iba explicando cuál era ella. Ella era su protectora, su protectora llamada Beatriz. Ella es la que te ha estado cuidando, protegiendo. Y viendo por tu seguridad. Para Dice, que no dices te pase esas nada. palabras. En el cruce, más ángeles lo miraban y le daban sus súplicas. Dante tenía muchas interrogantes. Seguían su camino, sabían que era el correcto, el ángel del Señor alzó la cabeza, el ángel del Señor alzó la cabeza, viendo a Beatriz. Oh, ahí está Beatriz, la alma que te ha estado cuidando, acompañada de dos ángeles, aquí te dejo, sigue tu camino. El ángel del señor Dejó a Dante Junto a Beatriz Beatriz miró a Dante Tres Después visto Beatriz a Dante, Dante miró mutuamente a Beatriz, se arrodilló y dijo Oh Beatriz, dulce y querida guía Yo he enviado a Virgilio para que te guiaras a mí Oh dulce dama, que has tenido la compasión de traerme hasta aquí, gracias He aquí la legión del reino de Cristo y todo fruto recogido por la rotación. Beatriz, sería su nueva guía. Los guías de Dante, Virgilio, el cual lo acompañó en el infierno y en el purgatorio. Los ángeles del Señor guiaron cuando Dante erraba de su camino. Beatriz, su nueva guía, cogido de la mano de Dante, lo guiaba. Ella era un ángel puro y exclamó: Yo seré tu guía y os llevaré al reino del Señor. Dicho esto, Dante aseguró su confianza en Beatriz. Pensó, era como Virgilio. Beatriz miró fijamente a Dante. Dante con confianza exclamó. Gracias Beatriz por llevarme hasta el reino de Dios y ser felices con los bienaventurados. Beatriz siguió dirigiendo a Dante pues ahí está, Beatriz señalaba el camino Faltaban pocos segundos para llegar al paraíso Paraíso, almas buenas, Cristo el señor, ángeles. Dante se sentía seguro. Llegado el paraíso, muy buenas almas lo acompañarían, serían su guía, serían su amor, su compasión, su ternura. Pasado un tiempo, Dante en el paraíso, seguía viviendo, muy feliz y con las almas que él quería. Estamos el grupo de número 2 sobre la obra Divina Comedia de Dante Alighieri. Estamos todos los del grupo, Ariel Mendoza, Verónica García, Karen Macas, Christopher Lalangi, Andrés Mejía, Jordi Villamagua, Joe Esparza, Jonathan Quesada, Charlie Yescas, Víctor Jaramillo, Brian Bamonde y, y Ronald López. ¿Y, y también estaba Juan Ramón, no que tenía una urgencia, pero aquí dejó. Entonces, este es el fin de la obra, eh, estamos todos completos, es el grupo número 2 y espero que le haya gustado. Gracias. Estamos el grupo de...